Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bien, vamos de una vez, luna en casa 3, acá vibra fuerte esta luna porque la casa 3 está relacionada con el aire, una casa de aire, entonces enciende el fuego en los signos de fuego. Sí, porque estamos viendo luna en casa 3 en los signos de fuego, en Aries, Leo y Sagitario. Así como lo ves acá, luna en casa 3 en el signo de Aries. Y después vamos a ver las otras. Bueno, luna en casa 3, adaptable, bromista y observador. Casa 3 en Aries, dinámico, expresivo, temerario. Luna en Aries. palabras claves positivas, entusiasta, inocente, independiente, palabras claves eh, en sombras, infantil, irritable, insensible. Por lo que podríamos estar ante una persona muy dinámica, entusiasta, abierta a adaptarse a emociones nuevas, pero... Si esa luna en casa 3, que es adaptable, bromista, observador, las tres palabras claves de la luna en casa 3, estuviera la casa 3 en Leo, que las tres palabras claves son altivez, reconocimiento, dominación, y esa luna estuviera en Leo en vez de estar en Aries, firme, confiado, justo, como... Eh, palabras claves positivas en sombra, magnánimo, artístico, fatuo eh, podríamos estar frente a una persona muy observadora y justa que necesita demostración de admiración y reconocimiento mientras que si esa misma luna en casa 3 es que es adaptable, bromista, observador estuviera en Sagitario, ¿sí? la casa 3 en Sagitario, alegre, futurista, disperso, y la luna en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable, podríamos estar ante una persona que se adapta a su entorno perfectamente, que es muy alegre e idealista. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días, para seguir aprendiendo astrología a diario. Perdón por lo largo de los videos, eh, los dos videos anteriores, espero que este me haya quedado más corto. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que le des clic a la campanita y todo eso para activar el algoritmo. Chao, hasta mañana.